Hola chicos y chicas. Este es mi primer video. Soy nueva en este canal. Y para que me conozcan bajaré un reto de 30 cosas sobre mí. Y si quieren suscríbanse a este canal, dale like, comparte, comenta y, y dos cosas más. Suscríbete a los canales de Umaru y Alice Micaela Crack 457. Y no es obligatorio. Uy, eso es todo.